Las autoridades saben todo, que tapan y que salgan los que no saben, es otro problema. Yo responsabilizo al director Lamel, haber traído compañeros, o bien fue la frutilla que les faltaba, porque el sector camillero y choferes jamás se tercerizó. Pero a él fue más fácil decirlo, a todos sean en su casa, que respetarnos la función laboral de tantos años. Por eso nos sentimos eh, en este momentos medio mal, porque las autoridades no suponían la altura de los trabajadores.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 Me acuerdo un terapista, así que una vez que tuve que a llevar a, a un ministro conocido de la provincia de Lauquén mm. en una f 100 Al doctor Lara. Al doctor Lara cuando lo trasladaron en una f 100 el terapista puso el. de en el cielo porque, ¿cómo va a a un pureza? Bueno, es lo que había en ese momento. ¿En qué año te acordás? Y esto fue en el 2005 o menos. Bueno, Lara siempre está, igual, ¿no? Está siempre eh. el.. <risa>